O sea, a pesar de las ciertas eh, subversiones ahí en relaciones o en manera de mostrar algunas cosas, sí quisimos conservar, o sea, tal cual la, el posicionamiento de artista, o sea, eh, el formato que eligió para presentarse. Si eligió un documento o pintura o la computadora o una película, ¿no? O sea, si eligió una tarjeta postal un poco más apegado a la cosa documental o eligió como Fabio o como Abacur, el cuadro, ¿no? La idea de la esas elecciones nosotros las respetamos por eso, tú nos sugerías por ejemplo poner un cuadro en el piso y no o sea, porque queríamos que, que quedara la idea del cuadro tal como se posicionaba el piso ¿no? o sea, de algún modo no era solo la, la referencia que eligiera el autor que eligiera o la obra que eligiera sino desde el otro, o sea, cómo la presentan y por eso muchos de ustedes nos llamaron a preguntarnos, pero ¿cómo las entregamos y, y se puede tal tal? y decíamos no, no vamos a, siquiera a sugerir ¿Cómo? Porque es importante desde dónde se posiciona. ¿Qué o sea, dije cada uno? Un apunte, una cosa digital, en fin. O sea, ellos, eh, se, se trataba un poco de una expresión que diera cuenta de, de, de cosas, ¿no? De referencias. Y, y el formato, como el arte mismo, o sea, cada dirección, incluyendo el formato que use, si usa pintura o escultura, igual, ¿no? O sea, eso dice cosas, ¿no? O, o es o hago.